En otro video, dándole respuesta a estos mensajes que me mandan por WhatsApp, este me lo, me lo envía Jesús Gonzalo Landero Cruz. Dice: Buenas tardes, Oxlack. Soy de Nuevo León y me pasó esto en mi trabajo en la termoeléctrica de pesquería. Fue hoy en la madrugada a las 4 de la mañana en un recorrido por el área y apareció esto. ¿Cómo ves? ¿Es el duende, verdad? Eh, esto me lo acaba de mandar. Vamos a ver este video. A ver de qué trata. Dice que es un duende en la termoeléctrica. Grabado a las 4 de la mañana. Vamos a verlo. está bastante bastante raro lamentablemente no no hay mucha más grabación solamente estos 16 segundos veámoslos nuevamente Está interesante y es que hay algo que me inquieta, por un momento pensé que era un perro o, o que es un video hechizo, pero al inicio del video me parece que está el, el secreto, pongamos mucha atención en, en el inicio del video porque a, a, a la criatura que, que, que vemos que está avanzando le alcanza a dar un poco de luz. Y después de que comienza la grabación, empieza a irse sobre la oscuridad. Y vemos que es de tamaño pequeño. No estoy muy seguro, puede ser todavía creo que un perro. Pero está interesante esos primeros segundos de la grabación. Vamos a verlo en cámara lenta. Aquí estamos viendo el video desde el inicio. Y notamos en cámara lenta cómo parece que eso que camina en la oscuridad tiene un pequeño cuerpo incluso se le ven ve las extremidades, las manos y los pies vamos a, a ver nuevamente el video pero vamos a acercar la imagen para descubrir qué es lo que fue grabado en aquella madrugada Aquí ya tenemos el video en eh, cámara más cercana y notamos precisamente ese pequeño cuerpo que camina y que avanza hacia la oscuridad. Ahora veamos el video en cámara lenta y con un acercamiento y podemos notar precisamente ese cuerpo. Parece efectivamente tener dos piernas con las que avanza e incluso brazos. Eh, no sé qué decir al respecto En un principio me pareció que podría ser un tipo de animal Quizá un perro, quizá un tlacuache eh, Algún animal de la zona eh, Quizá incluso también un gato Pero lo notamos erguido Pero de dimensiones muy pequeñas Ahí todavía nota notamos la silueta Y me parece extraordinario este video Debe de tener claro una, una respuesta Pero no es muy nítida la imagen Por más que tratamos de aclararla, de hacerle un acercamiento Y de reproducirla en cámara lenta No podemos distinguir qué es eso que fue grabado aquella noche Por el momento me he quedado sorprendido de este video No puedo decir que efectivamente se trate de un duende Pero es muy claro que parece tener un cuerpo pequeñito y que camina como si fuera un humanoide Y al saber la historia que fue grabado en la madrugada claramente pensamos que es algo paranormal aunque pudiera ser un animal... Sigo insistiendo en que si hay una respuesta lógica a esto... Es que se trataría de un animal... Ahora... Eh, podemos quizá... Tratar de encontrar una respuesta... Si es que nuestro amigo... Nos sigue mandando... Quizá evidencias de esto... Si él trabaja ahí... Quizá pueda poder... Volver a, a grabar a esta criatura... Sería maravilloso... Saber que efectivamente... Hay duendes, ¿no? Que en, en la tradición, en el folclore, pues los conocemos y creemos que pudieran existir. Pero jamás hay evidencias tan reales o concisas de que estos existan. Esta, ustedes creen que sea la evidencia efectivamente de un duende. O creen que nos esté jugando una broma. O que se trate solo de una mala interpretación. Y sea un animal. Ustedes ya vieron la. la el video en cámara lenta y con un acercamiento, pero sigo sin poder eh, ver qué era aquella cosa. Muy bien, gracias por mandarme sus evidencias. Me parece que este video lo vamos a dejar pendiente para que nuestro amigo nos siga mandando información al respecto y sepamos qué es lo que ocurre afuera de esas instalaciones. Quizá efectivamente haya duendes o quizá sean animales, pero debemos de resolver este misterio. Mi nombre es Oxla Castro, síganme mandando sus whatsapp con sus historias, sus evidencias paranormales, porque aquí se las voy a estar contestando, o al menos las vamos a estar platicando juntos. El siguiente material me lo envió un seguidor de Perú. Dice que en la montaña hay cosas extraordinarias, pero antes de ver las fotografías más a detalle, vamos a escuchar una leyenda que nos cuenta... Y que es muy intrigante Dice así Para llegar ahí son tres horas de caminata Y más arriba hay una mesa de piedra con cuatro huecos en cada esquina Decían que ahí se sentaban a comer los incas Ahí en mi pueblo abunda la brujería y cosas así Hace unos años vivía una señora que hacía ese tipo de cosas todas las mañanas Regresaba con carros con costales de hierbas Para hacer sus cosas Dicen que un día en medio del camino la encontraron parada, la gente fue a ver el por qué no se movía, estaba muerta, con los ojos totalmente blancos y sin lengua y con una cara de espanto, dicen que se encontró con el diablo, este le quitó la lengua para que no contara lo que hacía ni estando muerta, como ella le pasan a las personas que se dedican a ese tipo de cosas y muy aparte de eso dicen que el diablo a veces se te manifiesta en forma de niño o niña y te invita a jugar. Una vez que aceptas empieza el juego de tu vida. La historia es así. Una abuela cuenta que de niña se topó con un niño que le invitó a jugar y dijo que jugaron varias rondas de canicas o bolas como las llaman. Perdió varias veces. Una vez que ganó, el demonio en forma de niño le dijo que estaba aburrido y que se tenía que ir. La niña regresa a su casa y al llegar se encuentra con dos abuelos. Esos abuelos eran sus padres. Nos explica el por qué resulta que el juego del diablo duró 20 años. Al igual que esa historia hay muchas. Y nos manda fotografías de lo que se encuentra arriba en la montaña. Son petrograbados. Como podemos observar son figuras morfas, Como aves, como reptiles. Y algunas otras ...que no podemos distinguir que son, son increíbles las cosas que pueden estar ocultas en las montañas en toda América... ...aquí tenemos otra roca que también fue grabada, el corazón que vemos aquí arriba seguramente alguien lo, lo grabó después... ...pero esto que vemos aquí abajo que tiene forma igual, similar a un animal pero no podemos distinguir bien de qué se trata se encuentran en una piedra, el valle es este, así lo podemos notar desde la altura en que se encuentra esta roca y desde donde nos cuenta también la historia de esa anciana que subía y bajaba con hierbas y que se había encontrado al diablo síganme mandando sus historias al whatsapp, he estado leyendo sus historias y están extraordinarias de verdad Vale mucho la pena que se las esté compartiendo aquí en Facebook. Así que nos vemos en el siguiente video con otra historia más que ustedes me hayan mandado. Bueno, que les sirva de experiencia. No le den confianza a cualquier chica porque en la oscuridad sale su verdadera personalidad. La información que obtuve sobre este video es que se trata de un robot que está hecho para... Los estudiantes de odontología seguramente de un país asiático, quizá de Japón, pero es realmente escalofriante. A mí me darían pesadillas si estuviera trabajando con uno de estos robots. Vamos a ver el siguiente video. Yo, bro, Increíble, al parecer es la caída de un meteorito eh, conforme llegan a la tierra se fragmentan entran por las diferentes capas de la tierra entonces viene incendiándose y cuando cae a tierra pues cae como una roca ardiente uy casi se cae pero hasta el celular de los videos extraños que hemos estado revisando en este, en este video, este es el más raro que creo que, que encontré, y es que alguien saca a pasear a su pez, me parece que hay un tipo de inundación, la calle pues eh, se taporan ahí las coladeras, entonces está un poco inundada, y entonces en lugar de sacar a pasear al gato o al perro, sacan a pasear al pez, y ahí estamos viendo cómo con un hilito lo están llevando a pasear por la calle. No sé si esa agua eh, le afecte o, o no. Pero bueno, es un video bastante extraño. Espero que ese pececito esté muy bien. Y bueno, les voy a estar trayendo más videos raros que me encuentre por ahí en el internet. Y también las evidencias y videos que ustedes me mandan al correo. El siguiente video me lo mandó Antonio Ramírez. Es una fotografía, me dice lo siguiente. Oxlack, buenas noches. Vi tu número 1 un en una publicación de tu face y me tomé el atrevimiento de enviarte esta imagen. Como puedes ver, fue una noche de amigos. Yo soy el de en medio. Mi hermano de chamarra verde y un amigo de gorra. Tomamos la foto en la noche como a las 11 eh, o 12 de la noche. Y al otro día al verla nos dimos cuenta de esto. No es montaje te La envío para ver si tú tienes alguna explicación Pero no la subas ya que necesito autorización de otras personas que aparecen Gracias y espero puedas orientarme en que eso que aparece Bueno, en realidad estamos viendo esta fotografía Y a las personas que aparecen ahí les vamos a poner una carita sonriente Para que no tengan ningún problema por si no quieren Verse en internet Y por otro lado estamos viendo Pues lo que nos menciona Que apareció algo raro en su fotografía Esto me parece aterrador Si sí, sucedió como él menciona Como nos lo escribió De verdad esto sería una fotografía impactante Algo tenebroso Tétrico, espeluznante un rostro que aparece y que se va formando a partir de un humo que está en el cuarto si estamos observando eh, en las personas pues notamos que no tienen eh, algún cigarro por ahí no hay humo en el cual estuviera saliendo precisamente este rostro solamente tienen algo de tomar incluso algo de comer pero no se ve que nadie esté fumando así que por lo que estoy notando tampoco veo que haya algún tipo de fogata ni de lumbre que pueda hacer que esto se vea como humo por lo tanto la fotografía me parece que es completamente falsa seguramente es una aplicación de algún dispositivo móvil en donde se puede poner fantasmas y es por eso que no quería que se vieran los rostros de sus amigos quizá por, no por la autorización sino porque en realidad esto es falso si alguien tiene la aplicación en donde salga este fantasma por favor mándenmela y podamos resolver este misterio será verdadero o será falso por el momento yo digo que es un fantasma hecho por medio de una aplicación de celular si alguien la tiene escríbamela en los comentarios